¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta es otra entrega, una nueva entrega, eh, para poder alcanzarles, acercarles una explicación o traerles un poquito más de claridad sobre qué sí es coaching, qué es esta de metodología, qué es esta disciplina, de qué se trata el coaching, qué es lo que pasa en una conversación de coaching. Sobre todo para aquellas personas que todavía no han tenido una experiencia, ¿no? Que esas personas que todavía no se animaron a pedir coaching, lo que nosotros llamamos pedir coaching. Así que en esta entrega de hoy es ¿Qué si sí es coaching? Y la leo del flyer directamente, que ahora te lo comparto, es ¿Qué si sí es coaching? Sí es un espacio para potenciar mis fortalezas y mejorar en mis debilidades. Cuando digo eh, potenciar mis fortalezas y mejorar en mis debilidades, eh, también me refiero a las mías, eh, a las mías personales. Yo, como Hugo, como Hugo Coach. Porque esto nos pasa a todos. Todos tenemos como si se quiere nuestros lados más o nuestras debilidades y nuestras fortalezas. En este caso, la conversación de coaching que la puedo tener yo como cliente incluso. Yo pido coaching cuando tengo algo para coachearme, nosotros llamamos coachearlo. Eh, entonces, es un espacio donde el cliente y el coach trabajan en conjunto y el cliente, es invitado, es como si se quiere acompañado todo el tiempo a, de, mediante la reflexión, mediante, mediante el autoconocimiento, a potenciar sus fortalezas. o sea Las, que, las fortalezas que ya les puede, les puede estar sirviendo para ese problema, esa cuestión que quiere mejorar, es aprovechar esas fortalezas. Y también para mejorar sus debilidades. Digamos, porque todos tenemos alguna debilidad, algún punto más flaco, lo que nosotros llamamos así. Entonces, ¿qué si sí es coaching? Sí es un espacio para potenciar tus fortalezas y mejorar en tus debilidades. Y creo que es una de las características, si se quiere, más diferenciales que tiene el coaching en referencia a otras disciplinas, otras metodologías de trabajo. Y por esto también es que te invito... Si todavía no te animaste a pedir coaching, a tener una sesión de coaching, a tener una conversación de coaching, lo hagas. Lo hagas y vas a ver que es un espacio cuidado, de confianza, eh, con absoluta privacidad, donde como coach te voy a invitar a esto, a, a tu autoconocimiento, a tu autorreflexión, a que puedas potenciar tus fortalezas y tus debilidades, las puedas mejorar. Y así vos acercarte a esos espacios de mejora, hacia ese futuro que querés llegar, que querés alcanzar. Así que bueno, espero que este flyer, este video, te haya servido para tener un poquito más de claridad, eh, para poder entender un poquito más qué es coaching, de qué se trata. Y nos vemos en el próximo video. Dale, Chao.